la Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación llevó a cabo en la Unidad Torreón la Feria Institucional de Posgrados con el objetivo de llevar la oferta educativa del nivel de posgrado a la comunidad en el Estado. El programa contempló diversas actividades como charlas para conocer los procedimientos para ingresar a los programas, así como la Información General de Especialidades, Maestrías y Doctorados. Además, se impartió el taller Introducción a la Bibliometría a cargo del doctor Leonardo Sepúlveda Torres, docente investigador de la Facultad de Ciencias Químicas. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, inauguró las actividades de la 16 Semana de Economía, Entorno Económico Empresarial, Retos y Propuestas, de la Facultad de Economía. Destacó que la realización de eventos de esta naturaleza brinda a los universitarios la oportunidad de tener un acercamiento real con su entorno profesional, así como reflexionar sobre los diversos panoramas económicos del país y el mundo. Antonio Hernández Gómez, egresado a la tercera generación de la Licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UADC, es uno de los científicos que colaboró con el equipo del Telescopio del Horizonte de Eventos, Red Global de Telescopios, que enlazó a ocho radiotelescopios para realizar las observaciones que hicieron posible la obtención de la imagen del agujero negro, ubicado a 55 millones de años luz de la Tierra hecho trascendente registrado el pasado 10 de abril. Antonio Hernández tiene estudios de maestría y doctorado en astrofísica por el Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Actualmente desarrolla sus conocimientos en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica Campus Morelia. Con el fin de ofertar sus programas académicos en línea, la Facultad de Contaduría y Administración y el Instituto de Enseñanza Abierta firmaron un convenio de colaboración con la Coordinación de Educación a Distancia de la UADC. Con ello, la Facultad promoverá la participación conjunta en la construcción y el montaje de plataformas de contenidos virtuales de los programas de licenciatura, posgrados, cursos y diplomados que oferta. Por su parte, el IDEA implementará el bachillerato empresarial completamente en línea, modalidad que brinda la oportunidad a estudiantes de realizar sus tareas desde sus hogares. Del 13 al 17 de mayo, la Facultad de Ciencias de la Comunicación y el Laboratorio de Ciudadanía Digital impartirán el Taller Creación Audiovisual Postales Periféricas, cuyo objetivo es que los asistentes aprendan las técnicas de animación en recortes y rotoscopía. El curso está dirigido a la comunidad en general, especialmente a los jóvenes mayores de 15 años. Las inscripciones están abiertas a través de la página http diagonal ccemxorg diagonal ciudadanía digital diagonal postales coahuila o a través de los teléfonos 844-417-9717 y 844-417-0062 deporte. Con la participación de más de 800 alumnos de los bachilleratos de la unidad Saltillo, se llevó a cabo el torneo Interprepas en su edición 44. Julio Saucedo Sul, coordinador de la unidad, expresó que en la máxima casa de estudios se trabaja para que los universitarios tengan espacios que les permitan desarrollar habilidades que complementen su formación integral como ciudadanos de bien y buenos estudiantes. Durante dos días en la unidad deportiva Eulalio Gutiérrez de Ramos Arispe, se desarrollaron justas deportivas en disciplinas como ajedrez, básquetbol, béisbol, Fútbol-soccer, softball, tochito o fútbol bandera y voleibol en las ramas varonil y femenil. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.